Para hacer un GIF animado en GIMP, solo tenemos que crear un archivo con diferentes capas. GIMP nos va a permitir que cada capa del archivo se transforme en un cuadro de animación. Yo voy a partir de esta base y para pintar un cuadro en cada capa voy a eh, comenzar creando las capas. Entonces, desde acá le voy a decir nueva capa y por comodidad las voy a denominar con un número capa 1 capa 2 y así sucesivamente una vez que tengo mis nueve capas 9 capas porque voy a necesitar nueve cuadros voy a venir y ubicada en la base con la varita mágica voy a seleccionar uno de estos gajos para poder pintarlo voy a venir aquí al selector de colores y voy a elegir un color de mi agrado, puedo dar a aceptar y luego ubicada en la capa 1 pintar este gajo, voy a repetir la operación, me ubico en la base, selecciono con la varita mágica, me ubico en la capa 2, elijo un color y pinto del mismo modo voy a ir pintando cada uno de los gajos en una capa diferente una vez que tengo pintados todos mis gajos cada uno en una capa voy a eliminar esta capa porque yo no quiero que forme parte de la animación un cuadro en blanco entonces a esta capa le voy a decir eliminar bien, entonces ahora sí puedo venir a archivo, exportar y voy a elegirle, eh, acá voy a seleccionar qué formato de archivo quiero y voy a elegir formato GIF. Dice imagen GIF, le voy a dar a exportar y entonces va a aparecer este cuadro de diálogo donde yo debo tildar que quiero el GIF como animación, dejarlo tildado. Voy a dejar tildado bucle perpetuo para que la animación se repita de forma indefinida y voy a dejar un retraso de, mil, miles de, perdón, de 100 milisegundos entre cada uno de los cuadros Este tiempo ustedes lo pueden variar, pueden probar cómo resulta con 100 y luego aumentarlo o reducirlo según lo desee Donde dice residuo de cuadros voy a elegir en este caso, en primer término, capas acumulativas, ¿bien? Y entonces eh, voy a decirle exportar. No he cambiado el nombre de mi archivo, así es que por ahora esta animación va a salir con ese nombre. Yo podría haberle dado otro. ¿Bien? Muy bien. Ahora voy a revisar cómo quedó ese archivo. Si hago doble clic aquí... Aquí tengo mi GIF animado. Muy bien, vamos a hacer ahora otra exportación. Para eso voy a volver a mi archivo y le voy a decir nuevamente exportar como. Ahora sí le voy a cambiar el, el nombre, le voy a poner animación 2. Bien, voy a volver a elegir GIF, le voy a decir exportar nuevamente. Y ahora lo único que voy a cambiar en este cuadro va a ser que en vez de capas acumulativas, le voy a decir un cuadro por cada capa, ¿bien? Y ahí le voy a poder decir exportar. Si ahora revisamos, aquí tengo, esto es el efecto que obtenemos si le decimos que Coloque un cuadro por cada capa.